Señora Ayuso, quiero comenzar mi intervención celebrando que por fin 11.500 niños madrileños van a volver por fin a tener una dieta saludable. Telepizza ya había admitido que sus productos no son para comernos todos los días. Solo faltaba por enterarse usted, señora Ayuso, que como sucedió con el IFEMAZO, se ve obligada a rectificar a última hora. La pena es que su despotismo haya tardado siete semanas en desaparecer. Como usted sabe, señora Ayuso, hablamos de los niños, de las familias que reciben la renta mínima de inserción. Esa ayuda a la que ustedes le tienen tanta manía y que solo llega a uno de cada nueve madrileños que se encuentran en situación de pobreza severa. Esa ayuda que es tan estrecha que incluso el defensor del pueblo no ha dudado en denunciarla públicamente por insuficiente, por incapaz y por ineficaz. Señora Ayuso, le reconozco que llama mucho la atención cómo su fanatismo ideológico les hace calificar despectivamente de paguita una ayuda social de 400 euros que es esencial para las familias más vulnerables de nuestra región, mientras que la renta premium de mil millones de euros que le regalan a los ricos todos los años, para ustedes es puro mérito. A usted, señor Ayuso, le hemos oído llamar regalo a esta ayuda social y, sin embargo, nunca le hemos escuchado decir lo mismo sobre los millones de euros que a Val Madrid le daba a las empresas vinculadas al Partido Popular y que, por cierto, nunca devolvieron. Señora Ayuso, en estos momentos hay miles de madrileños que llevan una década metidos en una crisis durísima y todo apunta a que la crisis que tenemos a la vuelta de la esquina puede ser incluso más dura. A la mitad de los hogares madrileños ya les costaba mucho llegar a fin de mes antes de la pandemia y ahora, durante la pandemia, tenemos un riesgo evidente de que haya familias que se queden literalmente por el camino. Por eso es más urgente que nunca dejar de denegar rentas mínimas y poner en marcha una que sea más ambiciosa, que tenga más alcance, que tenga mayor cuantía y, sobre todo, que sea complementaria a la estatal. ¿Es una cuestión de justicia social? Sí, evidentemente sí, pero también es una cuestión de impulso económico para enfrentar la crisis que nos amenaza. Ustedes, señora Ayuso, han demostrado que están tan fanatizados que incluso llegan a creer que las personas que son beneficiarias de esta renta mínima terminan gastándoselo en yates o en la vida contemplativa. Pero nada más lejos de la realidad, señora Ayuso. Este dinero termina en la frutería del barrio, termina en la papelería de la esquina, termina en la cafetería que está debajo de casa y que a lo mejor en estos momentos está debatiendo entre continuar con muchas dificultades o sencillamente echar el cierre. Disponer de un ingreso básico, señor Ayuso, no es ningún privilegio, es institucionalizar el derecho a vivir sin miedo a no poder llenar la nevera, es poder negarse a trabajar horas extra de forma gratuita, es poder rechazar el trabajo basura, que aunque esto no lo crea, señora Ayuso, no es deseado por la inmensa mayoría de los madrileños. Es una cuestión de libertad, señora Ayuso, esa bandera que ustedes dicen en Arbolar, pero que en realidad llevan años y años pisoteando. Termino ya, señora Ayuso, con una pregunta ¿Sabe usted quién ha puesto en marcha en las últimas semanas una renta de cuarentena? Se lo digo yo, el señor Trump, su nuevo referente. Le sugerimos que, además de copiarle las ocurrencias, tenga bien copiarle alguna buena medida. Gracias, señoría.